¿Podemos volvernos inmunes al coronavirus? Nuestro cuerpo desarrolla defensas contra este virus, una parte importante de los cuales son anticuerpos, después de que nos infectamos. Aunque aún queda mucho por descubrir, se cree que nos volvemos inmunes unas semanas después de la enfermedad. Esta inmunidad puede durar uno o dos años. Actualmente se están desarrollando análisis de sangre que pueden darnos esa información e informarnos si somos inmunes. Estas pruebas podrían estar más disponibles en mayo o junio, pero eso es solo una suposición. Debido a que no hay suficientes pruebas para diagnosticar la infección de nuestra nariz o garganta, en este momento la mayoría de las personas no pueden hacerse la prueba y por ende no pueden saber si en verdad se están volviendo inmunes al coronavirus. Pero una vez que los análisis de sangre para los anticuerpos estén disponibles, las personas que se ha demostrado que son inmunes sabrán que tuvieron la infección del coronavirus y probablemente podrán hacer todo lo que hicieron antes, incluso trabajar con aquellos clientes de alto riesgo como son los ancianos.